Muy buenos días a todas, a esta mañana de domingo. Acompañamos el amanecer practicando juntas, lo cual es una auténtica gozada. Muchas gracias a todas por, por uniros. Vamos a comenzar nuestra práctica de pie. Juntamos los pies. Relajamos todo el cuerpo. Paihui, la coronilla, conectada con el universo hacia arriba. Y al conectarla, es como un hilo que tira de nosotros, de nuestra columna hacia arriba. Muy suave, muy suave, toda la columna. Queda recta y relaja. El mentón levemente retraído. Los hombros van hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás, hacia abajo. Y relajas abajo. Imaginas que tienes dos bolitas de chi debajo de las axilas. Separas un poquito los brazos para dejar que el chi fluya bien entre los brazos y el cuerpo. men a la altura del ombligo, por delante de la baja espalda, por delante de la columna lumbar. Va hacia atrás, un poquito hacia atrás y las rodillas se flexionan levemente. Los pies conectados con la tierra, lo profundo. Miras a un punto en el horizonte. Conectas ese punto que está en el infinito con tu palacio senchi en el centro de la cabeza. Vas trayendo ese punto suavemente, vas trayendo hacia ti, hacia ti y entras a través de tu conciencia, a través de yintas. Hacia el interior de la cabeza, y llegas al centro de la cabeza, el palacio Senchi, cierras los ojos y ya estás en casa. Haces una respiración honda todo el cuerpo. En el palacio Senshi observas, escuchas, sientes el palacio Senshi. Desde el palacio Senshi miras hacia adelante y te encuentras con el hermoso espacio de Yintang por detrás del entrecejo. Observas Yintang. Simplemente estás ahí, te mantienes ahí. Y abres. Abre Yintan con una sonrisa interior acompañando. Yintan se abre mejor. Imagínate que se separan las cejas, se separan los ojos y se hace un gran espacio. Relaja. Quizá comiences a sentir cómo se mueve el chi de una forma muy sutil en el espacio de t'an. Ya has activado. Desde el palacio Senshi, miras hacia arriba. Abres Tianmen. En la parte central de la cabeza, del cráneo, es una ventana. Abres la ventana, miras hacia arriba y ves todo el universo. Se abre la puerta del cielo. Tú te mantienes ahí, observas, relajas. Paihui, que es la coronilla, también se abre, está por detrás de ti, amén. Es el lugar por donde el universo te sujeta, te sostiene y te habla. Desde el Palacio Senshi. Observamos toda la cabeza. Relaja. Relajas los ojos, la nariz y la parte posterior de la nariz. Relajas los oídos, la boca. Toda la mandíbula. Pasa el cuello. En el cuello relaja. La garganta, el tiroides. Las cuerdas vocales. Ahora observas en la zona de los hombros, los brazos y relajas. Relajas, te quedas ahí. Comienzas a sentir cómo... Todo está más vivo cuando la conciencia entra, observa, se activa el chi que estaba paradito, comienza a moverse, todo se comunica entre sí, la conciencia es pura vida y transmite vida, movimiento, fluir. En el medio del pecho y el corazón, los pulmones, toda la caja torácica, relaja, observa, percibe suelta a medida que la conciencia observa el cuerpo se vuelve más y más ligero de ser un cuerpo sólido, duro se transforma en un cuerpo de chi en el abdomen Relajas las vísceras, relajas los órganos, recuerdas que el tiene que estar hacia atrás, el ombligo pegadito hacia atrás, y juillín, la base del periné, suavemente elevada hacia arriba. Relaja. Disfruta de tu cuerpo. No pierdas la sonrisa interior, la información que le estás dando a todas tus células. Relaja las piernas, muslos, rodillas, pantorrillas, pies. Relaja. Relajas todo el cuerpo. Expandes. Expandes y te fundes con el universo. Nuestras conciencias puras se expanden también por fuera de la cabeza. Y en el infinito universo se funden juntas para formar un solo campo de práctica. Un campo de práctica que nos ayuda, que nos sostiene. Mi práctica es tu práctica. Mi evolución es tu evolución. Corazón a corazón. Se funden los corazones. En uno solo. Somos amor. Nuestro campo de práctica, de conciencia pura, de amor incondicional, sigue en expansión. Se expande, se expande y se funde con el campo de conciencia mundial. En el campo de conciencia mundial se encuentran seres muy sabios, muy compasivos, muy amorosos. Conéctate con esa vibración. Nos conectamos juntas con esa vibración. Deja que el campo de conciencia te envuelva por arriba, por abajo, derecha, izquierda, todo dentro. Déjate abrazar y abraza el campo de conciencia. Y todos juntos continuamos en expansión y nos fundimos con el universo. Al expandir el cuerpo, al expandir nuestro campo, el universo entra a lo profundo del cuerpo. Comienza la transformación, comienza la sanación. Ya tu cuerpo no es un cuerpo sólido, es un cuerpo de chi. Con los brazos de chi los vamos a elevar por el frente, con las palmas de las manos hacia abajo, suavemente. Son brazos de chi muy ligeros. Los llevamos hasta arriba, a los lados de las orejas. Estiramos arriba, brazos arriba. Coxis hacia abajo, estira toda la columna. Y relaja. Ahora con los brazos a los lados de las orejas vamos bajando poco a poco. Vamos doblando las, las cervicales, vértebras cervicales, una a una. La conciencia de lo profundo abre espacios. Las dorsales, una a una. Las lumbares, una a una. Llegas hasta donde llegues Ahí está muy bien y relajas. Relajas los brazos, relajas la columna, relajas el cuello. Dejas que la gravedad tire de ti y estire todo tu torso. Estira las piernas también y relaja toda la parte posterior. Con las manos hacia adelante. Vamos a llevar la cabeza hacia las rodillas. Suavemente, muy suave. Uno. Al final de la bajada hacemos una inspiración en la zona lumbar para abrir. Dos. Inspiramos. Tres. Inspira. Muy bien. Subimos un poquito el torso y vamos a la izquierda. Bajas hasta donde puedas. relaja, Relajas. Y llevas la cabeza hacia las rodillas. Uno. Inspiras. Dos, inspira. Tres, inspira. Relaja. Subimos un poquito y vamos hacia la derecha. Abajo. Uno, inspira. Dos. muy suave relajas vamos hacia adelante las manos de chi llevan el chi a los laterales de los pies y van hacia atrás con el dedo índice y el pulgar coges el tendón del talón Masajeas un poquito. Y llevamos la cabeza a las rodillas. Uno, expira. Dos. Muy suave. Tres. llevar los brazos adelante y relaja. La conciencia en lo profundo de mi mente. Respira en mi mente. Al inhalar, el chi del universo viene a lo profundo del cuerpo. Y al exhalar, relaja. Inspira. Relaja. Relaja el cuello, relaja los brazos las manos en lo profundo de la Tierra, te fundes con la conciencia de la Madre Tierra. Relaja, respira. Muy bien, el coxis hacia arriba y ahora hacia abajo y vas elevándote y colocando vértebra por vértebra, las lumbares, los brazos acompañan a la cabeza, dorsales, cervicales, en vertical, manos arriba estiras hacia arriba, coxis abajo, estiras, estiras, relajas. Con una sonrisa vas a llevar los brazos a los lados, un poquito hacia atrás, empujas el abdomen hacia adelante, el tórax hacia adelante, y toda la parte anterior del cuerpo se abre. Los brazos bajan, el mentón continúa retraído, defendiendo la columna cervical. Respiras. Cada vez que respiras abres todo el tórax, abres los espacios intercostales, mueves músculos que normalmente no mueves. Muy bien, vamos arriba, brazos arriba. Expande todo el cuerpo, relaja. Suelta. Dolores, suelta tensiones. Con este cuerpo en expansión volvemos de nuevo a bajar, muy suave el cuerpo es de chi, muy ligero. Vamos bajando, verticales, dorsales, lumbares, donde llegues. Estira bien la parte posterior de las piernas, relaja la columna, relaja el cuello, relaja los brazos. Y abajo vamos con la cabeza en las la rodillas, bajamos un poquito más, uno. Y abrimos toda la zona lumbar, inspirando. Dos, inspira. Tres, inspira. Relaja. Vamos a la izquierda. Abajo, uno, inspira. Dos. La conciencia muy relajada, muy tranquila en el interior. Tres. Vamos a la derecha. Cabeza, rodillas, uno. Dos. Tres. El torso hacia adelante, manos adelante. Llevar las manos a los laterales, de, las, de los pies, hacia atrás, los talones. Pasajeas el tendón. Y llevas la cabeza, uno, a la rodilla. Dos. Tres. Suelta las manos y relaja. Las manos en lo profundo. Conectando con la madre tierra. dejándonos abrazar por la conciencia de la tierra. Coxis arriba, coxis abajo y vamos hacia arriba suavemente. Columna lumbar, plástica. medial. Los brazos acompañan a la cabeza. Arriba. Estira. Estira arriba, coxis abajo. Y relaja. Expande la columna, es una columna de chi enorme, brillante, transparente. El chi fluye perfectamente por la columna, activa todo nuestro sistema nervioso. Vamos de nuevo abajo, columna cervical. Tosa. tumbar, Relajas abajo. Cuello, brazos, piernas. Y vamos abajo con la cabeza a las rodillas. Uno. Expira. Dos. Tres. Y vamos a la izquierda. Uno. Dos. Tres. ya a la derecha uno dos tres de nuevo adelante manos en los talones masaje Sonrisa interior. Cabeza, rodillas uno, dos, tres. Sueltas las manos y te dejas mecer y aconar por la tierra. Las manos en lo profundo de la tierra. Vamos a elevar una bola de chi del universo más allá de la tierra. Opsis abajo. Entre tus brazos, tu cuerpo, llevas una enorme, ligera, brillante bola de chi. Vamos arriba. Levando la ola de Chi, suavemente arriba, todas juntas. Las manos en el universo, abres, la ola de Chi se expande, se hace enorme, clara, pura. Y viertes el chi al interior del cuerpo. Te amen abierto, recibe este río, el chi brillante, transparente. Se ilumina la cabeza. el cuello la en medio la en bajo los brazos a los lados observas tu cuerpo Calor, movimiento de chi, bienestar. Separamos un poquito los pies al ancho de los hombros. Separan primero las puntas, luego los talones. Pies en paralelo. Cuillín cerradito hacia arriba. Migmen hacia atrás. Vamos a mover los hombros, adelante, arriba, atrás, abajo. Adelante, arriba, inspiras, atrás, abajo, exhalas. La conciencia en lo profundo de los hombros. Relaja un poquito más en cada una de las rotaciones. Ahora conectas el movimiento con lo profundo del dantien. Comienzas a movilizar todo el chi del dantien. Llevas la conciencia, las escápulas y te das cuenta de cómo se unen, se separan. Observa el movimiento. Y cuando observas, siempre hay cambios, ya lo sabes, la conciencia todo lo puede Ahora te das cuenta de cómo el movimiento va movilizando el chi del Dantian inferior, también del Dantian superior. Todo fluye con facilidad. Y ahora te das cuenta cómo el movimiento de los hombros moviliza el chi de todo el cuerpo. De la cabeza, los pies, hasta los deditos de los pies, los brazos, los dedos de las manos. El movimiento de los hombros conecta con el todo la completud del cuerpo muy bien detienes el movimiento observas No pierdes la sonrisa, ni la relajación, ni la conexión con el campo. Dime en va hacia atrás. Comenzamos el movimiento de la oruga. Dime en va hacia adelante. Toda la parte anterior se abre hasta arriba, mi hacia atrás. Toda la parte posterior del cuerpo se abre, la columna. Mi hacia adelante. Mi hacia atrás y cerrado movimiento de los hombros integrado también está rodeada por un mar de chi te mueves Cómo se mueven las olas. Fundida con el todo. Dejándose meter. Respiras profundo, suave. Suavemente, tenemos el movimiento. Hacemos una respiración honda a todo el cuerpo. Cerramos los pies. Llevamos las manos por el horizonte a los laterales, reuniendo todo el chi. Entra por el ombligo hacia mi mente. sin perder este estado de conexión y de relajación nos sentamos suavemente La posición de sentados, conectarte de nuevo al cielo, a la tierra, lleva tu conciencia al palacio Senshi. y comienzas a pronunciar Senji. Observas la vibración de Senji en el palacio. Senji. El palacio Senji se expande. Senji. Continúas diciendo Senshi en silencio, Senshi, quién dice Senshi, quién observa. La conciencia pura, ahora muy relajada, comienza a observarse a sí misma. Zenji. Y aparece el estado Minyue, el estado de conciencia autoconsciente. Zenji. La conciencia ya no observa el cuerpo, no observa los movimientos ni las emociones que surgen, ya solo se observa a sí misma. Senji. Cuanto más te relajas, más fácil es que aparezca el estado minyue y al observar te das cuenta de que el estado Minyue es un estado de paz es un estado centrado es un estado de libertad porque estás también así también que no necesitas apegarte a lo de fuera porque en el fondo sabes que este estado es lo más verdadero de ti misma de ti mismo y entonces vas a querer vivir en este estado siempre Menji. Ahora, Minyue, autoconsciente, encantada de haberse conocido, comienza a pronunciar XU, que quiere decir vacío. Y al pronunciar shu en el centro de la cabeza, todo se relaja más, todo se abre más. Observas el centro de la cabeza, pronuncias shu. shu vacío la cabeza es un espacio vacío pero no vacío, lleno de chi lleno de chi amoroso armónico, pacífico minyue observa el cuello Xiu. El cuello se relaja, se abre y se transforma en un espacio vacío, muy ligero, muy liviano, todo en el cuello fluye perfectamente. Minyue observa el Dante en medio, el corazón, los pulmones, toda la caja torácica, hombros, brazos y pronuncia shu. Y todo se abre un poco más. Y en tu corazón desaparecen las barreras. Desaparecen los muros que has creado para defenderte. Y el corazón por fin puede ser el mismo. Abrirse. Abrirse. Y al abrirse, el chi del universo entra a lo profundo. Todo lo nutre, todo lo renueva, todo lo transforma. Y entonces tu corazón comienza a ser un corazón nuevo comienza a expresar lo que es, que es amor. Y el amor se expande por todo tu cuerpo. Minue observa el abdomen, el hígado, el vacío, el páncreas, el bazo, intestino grueso, delgado. riñones, vejiga y aparato reproductor, vacíos, sí. hundidos con el universo. Enjoy, las piernas. Shoo. Vacío. Enjoy, observa toda la columna vertebral. Sacrocoxis, toda la médula espinal, shu, vacío y el chi del universo penetra profundo. Llueva de nuevo al centro de la cabeza. Y en el centro de la cabeza aparece una luz. Observas la luz. Al principio es más débil. Y poco a poco la luz se va haciendo brillante. Y más grande es la luz del amor, la luz del amor de la conciencia, la luz del amor inyue, inyue es amor puro, incondicional. Y se expresa a través de la frecuencia de la luz, una luz muy brillante. Y esa luz va a comenzar a girar desde adelante a la izquierda, atrás a la derecha, dentro del espacio de la cabeza. La luz gira. Muy suave. En cada giro la luz es más potente, más brillante. Y se va a fundir con la luz del sol. La luz de nuestra conciencia atrae, absorbe a la luz del sol de este precioso amanecer y ambas giran, giran, dentro de la cabeza todo se transforma, es una luz que limpia, es una luz que sana, dentro de la cabeza, alrededor de la cabeza, izquierda, atrás, derecha, adelante. La luz del amor incondicional que todo lo puede. Todos los bloqueos de chi dentro de la cabeza, los ojos, en la nariz, en los oídos, en la boca. Todo se ilumina. Todo se limpia, todo se sana. Y el chi fluye perfectamente dentro de la cabeza. Y la luz se va expandiendo y expandiendo. Y desde la cabeza la conciencia comienza a expandirse hacia el cuello. Y en el espacio del cuello la luz gira. Una luz muy pura, izquierda, atrás, derecha, adelante. La luz ilumina los espacios, da vida, limpia y giras. Y el giro se expande por fuera del cuello, a tu alrededor. Y desde el giro de la cabeza, desde la cabeza, Minyue, extiende el giro hacia, dante en medio. todo el chi de Dalti en medio se ilumina, se llena de una luz muy pura. Adelante, izquierda, atrás, derecha. La luz del amor, Minyue, limpia, sana. deshace bloqueos y giras y giras la conciencia desde la cabeza comienza a extender la luz y el giro de la luz Hacia el brazo derecho. Todo el brazo derecho. Se llena de una luz muy pura. Y gira. Gira. La luz del amor. El amor que es la conciencia. El amor que es tu verdad. Y gira. Y va bajando hacia el codo, el antebrazo, la mano, por dentro, alrededor. Es un giro sanador. Es un giro que establece un orden armónico. Todo se ordena en armonía, cada célula, cada membrana, cada músculo. Y el giro de la luz del amor se extiende al brazo izquierdo. Dentro del brazo, en el codo, antebrazo. Muñeca, mano, dedos, giras. Y Minyue hace girar la luz de su amor, guiando desde la cabeza hacia el abdomen. Por delante, izquierda, atrás, derecha. Y da la luz. La luz es tan fina que lo penetra todo. Llega hasta los rincones más chiquititos. Llega hasta el ADN de nuestras células. Recompone el ADN. Y la luz del amor minyue baña nuestros órganos, los limpia. Todo en el interior se llena de un orden perfecto, de un orden armonioso, de una paz profunda. La luz penetra en el estómago, el intestino, los riñones. Gira y gira la luz. La luz del amor, Mingyue. La luz del sol. La luz del universo que somos. Minyue hace girar la luz en la pelvis. Con vejiga, aparato reproductor. Todo está muy brillante. Todo está muy limpio. La casa. Ordenada, limpia, perfecta. El cuerpo hermoso, hermosísimo. El templo, nuestro hogar. La luz del amor minyue baja las piernas y rota en la pierna derecha. Y baja por el muslo hacia la rodilla, la pantorrilla, el tobillo y el pie. Y gira. Y gira. Y el chi. La pierna, en el pie, los deditos del pie. Todo lo transforma. Los bloqueos desaparecen por completo. Y el chi de las piernas, la pierna derecha, fluye perfectamente, en perfecta armonía. Y ahora la pierna izquierda, todo, gira el chi ese chiluminoso luminoso brillante por el muslo penetrando hasta la médula del hueso los músculos los tendones las fascias arterias venas todo se ilumina todo se transforma Va bajando por la rodilla, la pantorrilla, el tobillo y el pie. La pierna iluminada con la luz del amor. Todo fluye perfectamente. Y ahora la luz del amor minyue abarca todo nuestro cuerpo y hace girar la luz del amor en todo nuestro cuerpo en el interior hacia el exterior y somos una enorme luz brillante, un cuerpo transparente seres de luz perfectos Sanos. Y gira la luz, y gira el amor luminoso. Todo lo expande, todo lo suaviza, todo lo ordena, todo lo sana. Y seguimos en expansión y la luz del amor, Minyue, comienza a girar en toda nuestra casa, nuestra familia, nuestra familia animal. Izquierda, atrás, derecha. La conciencia se expande, expande su luz de amor. Y lo expande por toda tu ciudad. Allá donde estés, ilumina la naturaleza, ilumina los animales, los ríos, las montañas, los edificios. Y la luz del amor Minyue se expande hacia todo tu país. si todo lo puede todo lo puede todo lo sana expansión pura de luz y se iluminan las conciencias de las personas y la luz del amor Min Yue, se expande por todo el planeta los continentes, los mares, la atmósfera y más allá de la atmósfera. Y continuamos haciendo girar la luz del amor, de la conciencia que todo lo puede. Fundidos con la tierra, por dentro, por fuera. Fundida la conciencia con toda la humanidad expandiendo su deseo de paz de amor y no solo el deseo sino la realidad ya está todo ya está cumplido somos amor somos paz somos plenitud ¡hola! Somos amor, somos paz, somos plenitud. Y ya todo está hecho. Jaola, hola. Ja la tierra sanada, la humanidad sanada, la naturaleza sanada. Nuestro cuerpo, nuestra completud, nuestro templo sanado. Suavemente volvemos al interior. Hacemos una respiración honda, profunda, fina. Extendemos los brazos a los lados, abarcan todo nuestro planeta, toda nuestra galaxia, todo nuestro universo y van trayendo el chi más puro, el chi original de la unidad completa, de la no división, del amor absoluto, de la paz. Profunda al interior, seres de luz. Entra el chi a través del ombligo, ilumina todo el cuerpo con una sonrisa. Integras toda esta experiencia. Con las manos en el ombligo, Minyue en lo profundo del Dantien, vamos a girar, Ming Men, perdón. Hacia adelante, atrás, a la izquierda, perdón, atrás, derecha. El cuerpo de Chi comienza a materializarse. Integrando todo el chi toda la luz. Aprendiendo lo que somos en realidad. Transformando el marco de referencia que nos decía que no valíamos, que no servíamos. Somos amor, somos paz, somos plenitud. Somos conciencia pura que tiene tanto poder. Jala. Ja, la. Detenemos el movimiento. Respiramos hondo en el dantien. Separamos las manos a los lados. Movemos el cuerpo. Estiramos, movemos, volvemos a la materialidad, abrimos los ojos. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias por esta súper experiencia. Muchas gracias, a ti. Muchas gracias María. Hola. Muchas gracias, María. Hola. Bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias.